Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy emocionado porque el día de hoy les tengo un video totalmente diferente a lo que hacemos normalmente Y es un video que yo tenía muchas ganas de hacer En este video eh, vamos a tomar el tema un poquito más relajado, un poquito con más de, de comedia, con un poquito así más informal Porque vamos a hablar de algunas características que tienen estos líderes ponceros, piramideros ¿Qué eh, viven de estafa en estafa y cuáles son sus principales comportamientos? El número uno, dicen cosas sin sentido. Consejo millonario, invierte en algo que te haga millonario. ¿Pero cómo? No, no, pero yo le estoy dando la fórmula, ya usted verá cómo lo hace. Eso no, no, no, bien. no, yo le, no, nada más le doy la fórmula, usted verá cómo lo hace, sí. Ese es mi consejo. Invierte en algo que te haga millonario. Número 2. Te manipulan con frases de pacotilla. Vamos a ver, es que está bien, está bien, no hay problema. Si no quieres ser parte de esto, no pasa absolutamente nada. Después de todo, no todos estamos preparados para ser millonarios. Recuerda, el miedo no factura. El miedo no factura. Sin embargo, habemos algunos que sí queremos dejar un legado, que sí queremos mejorar nuestro estilo de vida y alcanzar la tan ambiciada libertad financiera. Pero está bien, si no quieres ser parte de esto, no hay problema. Pero recuerda lo que te voy a decir. Las oportunidades no se van, solamente cambian de mano. Recuérdalo. Número 3. Te cuentan historias superemotivas emotivas de su propia vida para demostrarte cómo fue que ellos alcanzaron el éxito. Ok, mira, yo no sé si es el universo, yo no sé si es el destino, en lo que tú creas que me haya puesto enfrente tuyo. Pero yo te voy a contar una historia de éxito. Es una historia de un joven que siempre ha sido pobre, siempre fue pobre. Sus padres fueron pobres. Fueron tan pobres que sus padres se casaron solamente para que le tiraran arroz en la salida de la iglesia. Eran tan pobres que se sentaban a la mesa a comerse las uñas. Ese joven luchó, se esforzó y en algún momento de su vida, le presentaron esta misma oportunidad que te estoy presentando el día de hoy. Y ese joven. Ese joven. Ese joven soy yo. Número 4. Si cuestionas lo que ellos hacen. Ellos te van a decir que tú eres el tonto. No, no, no, mi líder. Es que tú estás mal. Mi líder. ¿Tú crees que si esto fuera una pirámide, yo estaría con este trajecito, con, este, con esta corbata, aquí visitando las playas del mundo? Muchos dirán que esto es un croma. Pero mira, mira esa palmera. Prácticamente la puedo tocar. ¿Ves? Esto es éxito. Esto es lo que yo quiero para ti. Esto no es una pirámide. Te lo repito, no es una pirámide. Nuestro modelo es el árbol de la abundancia. En este árbol, tú eres esta pequeña semilla. Tú vas a poner aquí tu capital semilla. Espérate, es que hay algo de polvo en la playa donde estoy. Como que se está distorsionando el crop. Digo, el, el, el, el polvo. Hay mucho polvo por acá. ¿Lo ves? Entonces... Tú pones tu capital semilla de aquí, metes a otra persona y esta otra persona se ramifica, se expande como un árbol. ¿Lo ves? Esto no es una pirámide, esto es el árbol de la abundancia, donde tú le pasas de tu conocimiento a otras personas y van creando ramas. ¿Lo ves? Esta persona... Metió a este y este. Metió a este y este. A este. Aquí se va formando una ramificación. Esto no es una pirámide. ¿De dónde provienen nuestras ganancias? De arbitraje. De criptomonedas. De venta de, de casas. De venta de empanadas. De venta de chicles en los semáforos, de todo el sistema comercial existente. Nosotros, no, no, pruebas no te puedo dar, pero trabajamos en eso. Es más, y estamos creando nuestro propio metaverso Y vas a poder comprar tu playa, tu isla, tu carro en nuestro metaverso. Chicos, de verdad, espero que les haya gustado este nuevo formato. Eh, quería comunicar este, estas esta formas en las que los, los piramideros te, te utilizan. Eh, me pareció que hacerlo en forma de comedia como que iba a llamar un poquito más la atención. Si ustedes quieren que eh, continúe haciendo más formatos, por favor, más formatos como este, por favor, déjenme en los comentarios. ¿Cuáles son esas características que tienen los piramideros, los ponceros, todas esas personas que eh, se dedican básicamente a esto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus frases para hacer una segunda parte de este video? Les repito nuevamente, si les gustó este formato y quieren que el siguiente video sea un poquito más largo, sea un poquito más extenso, eh, y... Al final de cuentas, si quieren una segunda parte de este video, háganmelo saber en los comentarios. Ayúdenme dándome ideas de cómo eh, planearlo. Y eh, obviamente con un like, con una suscripción, ustedes ayudan bastante. Eh, no quiero hacer este, esto con el fin de eh, dañar susceptibilidades, de, que, de hacer apologías a otras personas. Eh, pero... Al fin y al cabo, la realidad es como es y lo que queremos representar en este video y en el siguiente, si es que existe un siguiente video, es justamente cómo es que trabajan estas eh, personas y cómo tratar de identificarlos, en otras palabras, para que ustedes cuando vean a una persona de ese tipo, a una persona que lo único que quiere es ganarse la comisión de referido por meterte ustedes lo sepan identificar, aunque sea por medio de comedia, aunque sea por un medio este, un poquito más informal, pero eh, muchas veces la comedia sirve para eh, captar un poquito más la atención de la gente en temas importantes, en temas que realmente requieren un poquito de que tengan un poquito más de notoriedad. Chicos, eso fue todo por el video de hoy, me encantó, me encantó hacer este, este video, eh, tenía estas ideas me faltó un poquito más, pero tenía estas ideas desde hace tiempo. Véanlo esto como un como un test, como una prueba. Si les gustó, ya les dije, háganmelo saber. Ahora sí, chicos, estoy hablando demasiado. Nos vemos hasta la próxima.